Para poder visualizar los cursos a los cuales me matriculé, debo ingresar al aula virtual y en la sección de mis cursos, seleccionamos y podemos visualizar las asignaturas a las cuales me he matriculado del bloque actual. Si no se muestra alguna asignatura a la cual se ha matriculado, puede escribir a los siguientes contactos. Para la modalidad a distancia, a soporte.ucvirtual.edu.pe Para la modalidad semipresencial, soporte.ucvirtual.edu.pe -semipresencial Universidad Continental, el poder del conocimiento.